da transitar de manera productiva cap al en el que nos has la ruta dels 5 dies. Aquesta és la segona edició que estem fent d'aquest petit programa, ¿eh? unas píndulas express que han dissenyat, petites càpsules de formació que farem al llarg de 5 sessions a partir de hoy, on treballarem per una banda, donde totes aquelles habilitats, que us puguin ajudar doncs a trabajar de forma más ordenada, gestionar el vuestro tiempo, eh, petits pequeños eh, que podéis conseguir para conseguir ser más productivos eh, amb el teletrabajo. Y para otra banda això ho combinaremos tres píndoles muy enfocadas a la parte más tecnológica, eh, a luz de las eines que tenéis ahora al vuestro abast, como son las eines que ofrece Microsoft 365, amb las que veremos eh, en patitas eh, sesiones muy intensivas entonces, todas aquellas reinas que os pueden ayudar, para una banda, a tener toda la información muy més integrada, un recurso que trabajaremos que es Microsoft Teams, que algunos ya ja utilitzant utilizando en estos días, entonces, ¿cómo os puedo ayudar a poder gestionar las vuestras conversas, a trabajar en equipo, a poder hacer videoconferencias a los vuestros equipos? Para otra banda, también trabajaremos con reinas que os ayudan a organizar mejor como planes para com Planner, per gestionar los vuestros proyectos, cómo trabajar documentos de forma avanzada, todo el tema de la coautoría de documentos... entonces eh, bueno, cómo podemos trabajar con recursos que tenemos ahora al vuestro abasto. Sí? Entonces, eh, comentamos que el formato de estas sesiones son sesiones de una hora aproximadamente. Arrancaremos amb aquesta esta primera víndola. A partir de aquí, doncs, cada día a la mateixa hora, de 9.30 a 10.30 aproximadamente, y eh, anirem fent una cápsula, una cápsula formativa. Son sesiones que conduidas por dos docentes. La sesión de hoy ahora presentaré presentaré la Marta, que es quien dirigirá esta sesión. Y siempre habrá una persona de su eh, que estará dando una respuesta al chat. Eh, a la par, veieu a la par inferior derecha, tenga un chat para que tingueu, pregunta que vulgueu fer al llarg de dies, días la podeu hacer en el chat y us haga una respuesta. Si hay alguna pregunta destacada que cal, dons eh, comunicar y i, i de forma oberta a tothom, entonces, siempre en la parte final, eh, la persona que dinamitza el chat, lo quizás le dedicará un par de minutos para presentar, que todos escuchen la pregunta y la respuesta. Entonces, sense perdre més temps os volia presentar a la Marta, Marta Sierra, Marta Sierra es la persona que dirigirá esta primera sesión. Bon día, Marta. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Y también os voy a presentar a la Berta, a la a Cuevas, que es la persona que también que equipo, de la Marta, que dirigirá también, bueno, little una of total al bit al chat, dudas, preguntas, dons a little que of a little bon dia a dia día bon a aquí a tots. Aquí estaremos Muchísimas gracias. Doncs bé, jo no us vull fer perdre més temps, per tant, si us sembla, Marta, quan vulguis, eh tot teu, eh que et vagi molt bé i moltes gràcies a tots, torno a repetir per la vostra per la vostra atenció. Sé que doncs bona, bueno, ja som uns quants connectats, suposo que al llarg dels minuts es connectaran més més participants. Moltes gràcies, Marta, endavant. OK, muchas gràcies. Bon dia a todos. Eh, lo primero de todo eh, agradir vos que esteu aquí amb nosaltres y fue una mención especial al contest que esté en i y a tota la gent. Espero que tots estén bien. espero també també que les vostres famílies estiguen estiguen bé i si más no doncs estiguin ben cuidats i y bueno es eh, un contest difícil I és per això que nosaltres eh, en hem compromès a ajudar a la gent a, a estar eh, una mica més bé eh, teletraballlant per tant eh, avui començarem a parlar de, del tema de, de com ser més productius de com ser, de cómo está millor eh, en el entorno eh, de casa en el entorno del teletrabajo. i parlarem de com ser més productius pero, finalmente, también de cómo está yo Avui tenemos una audiencia una mica más petita y eso nos da la oportunidad también de que podamos eh, eh, hablar una mica más amb vosotros amb, amb les dubtes que vayan surgiendo eh, al largo de, de, de la jornada. Entonces, eh, comencemos. Eh, Berta, si en algún momento también eh, vos eh, intervenir para alguna pregunta que, que, que las personas, las asistentes, tengan ganas de formular fórmula perfecta. O igual para aportar alguna cosa eh, a la presentación. Eh, Muy bien, Berta. Muy bien. aquí lo que hablaré que eh, eh, comenzaremos a hablar. De quins habits son saludables para adaptarnos al teletrabajo. Saben que, bueno, no es lo mateix. trabaja un día a casa y, y bueno, me embacho un rato a casa y estoy en que está que ¿no? una situación de teletrabajo en el que tinguis que organizarte la teba vida con, a mes a mes, que está al costat ¿no? Allá, eh, ahora nosotras hemos establecido cuatro puntos que hemos considerado que son prioritarios y que son primordiales. El primero de todos es facilitar la fluidez y la eficacia en el entorno de, de, del domicilio, ¿no? del teletrabajo. La segunda la cosa importante para nosotras es la gestión de las interrupciones, que estas interrupciones muchas vagadas son externas y la mayor parte de vagadas son internas, de cómo gestionamos gestionem las prioridades, de cómo nos organizamos, de cómo nos planifiquem, de, de cómo gestionamos también los nuestros pensamientos, etc. El tercer punto, eh, es cómo incorporar en el TU día a día un hábito de trabajo que sigue operativo, pero sobre todo... Que sigue realista, ¿no? Porque, claro, motas vagadas en SFEM planes maravillosos, planifiquen la jornada, planifiquen la semana y desprecio eso es totalmente inoperativo, no es realista. Yo eh, sé que cada escuela se va a organizar y que estoy segura que todo eso que, que diré a avui y sobre todo el último día que, que, que estaré yo y verte Berta yo a ambos amb otras, seguramente serán cosas que no son novedosas para vosaltres. Pero nosaltres lo que volem es que, cuando surtió de aquí esté una mica a y sobre todo, un compromís concret de canvi de alguna cosa, porque eh, grandes grans canvis, es produeixen amb las petites cosas, Y no? el quart punto per suposar, serà eh, facilitar la incorporación de alguno de los hábitos que vosaltres vulgueu eh, al teu entorno actual. Y haremos un plan de acción. ¿sí? Entonces, venga, anda, La primera pregunta que os voy a hacer y sí que me agradaría que em contestéis a con el chat es, ¿qué es el TEMS? Es TEMPOX, así que creo que hoy será Moldinamic. ¿Qué es el TEMS para vosotros? Cuando pensé en el TEMS, ¿qué pensé? Y algo que está escrivint? ¿Qué es el tems para vosaltres? Què ¿Qué significa para el tems? El mes valuós que ya per supusat. ¿Y qué mes? Una mesura, Volve. Una mesura, ¿no? Es algo, eh, es algo que nos permite mesurar el día, mesurar, mesurar las reuniones, mesura todo, ¿no? Pero, ¿qué es el TEMS a, a mes a mes? Venga, que ya, ya, ya se está animando una mica al chat. Pensé que ha sido muy interactivo. La posibilidad de hacer cosas, el que nos dona orden a la vida, exactamente. Uh -huh. Ok, y si yo os eh, de mano una otra pregunta, os hecho una otra pregunta que toma relevancia, ¿qué que es el a WI? ¿Cómo ha la, la película de aquí, eh, aquí a dos semanas o tres semanas, no? ¿Qué nueva dimensión sabe ver en las nuestras vidas eh, con esta pregunta, no? Pero yo diría también que mm, quines oportunidades, quines nuevas oportunidades, eh, se han de ver a mal no esta pregunta de que, qué es el TEMSAWI? ¿no? Partan eh, ya una oportunidad sin duda y es que eh, tenemos nuevas eh, nuevos espais de relación, eh, relaciones diferentes, relaciones online. O no, no, no, ens, no nos podemos tocar, no podemos a veces, eh, interaccionar de la manera que nosotras volem. pero también nos da oportunitat oportunidad y nos reta a nosotras Mateus de eh, adaptarnos lo más rápidamente posible a esta nueva situación, gestionando de la manera que puguem las relaciones, la organización, la planificación y, sobre todo, también las emociones y el estado de ánimo así todo es virtual Sonia todo es virtual en aquel momento ahora exactamente Judith ahora digo ahora tengo mes y decidí yo cuando comienzo y acabo las cosas no tengo tan marcado por factores externos sí y yo puede ser una oportunidad vegades Judith pero también puede ser a vegades que yo eh, Fácil que alarguen mucho la jornada laboral, incluso si tenemos oportunidad, porque no tenemos más niños en o la gente que vive sola, alarguen mucho la jornada laboral y no té hora de entrada y de sortida. Y això a vagadas, eh, se puede convertir a aliat, pero también se puede convertir a un Sabotellado. Y en un sabotejador, no? I anirem, veiem una mica ¿por qué? No, hay horarios muy diferentes, Miguel, de eh, Miguel, es veritat. Mol bé. Mira, eh, generalment en mucha eh, molta bibliografia que hemos hem buscat, en molts articles, eh, eh, en muchos molts estudis que s'han fet, generalment la gent se eh, ens sentim cuando eh, insatisfets quan examinem l'ús que le donem a la nostra jornada laboral. Generalmente, eh, no, la pregunta que, que normalmente FEM cuando anima al cole, cuando anima al, al supermercado, cuando, cuando amb la llene es eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, uf, es, eh, no tengo temps de re, estoy súper estresada, ¿no? es como que cuando alguien dice ah, no, yo estoy muy bien, me organizo muy bien, estoy muy tranquila, Tengo intentas por todo, ¿no? Esto, cuando cuando algunos digo yo, miran así y... Decimos, Ostras, ¡Aquesta s'ha ha fumado alguna cosa, no? ¿A qué estás afumat algo? Porque normalmente queda bien y que estem todos muy estresados, ¿no? Pero eh, a veces ocurre que la vida nos para, ¿no? Pero eh, ¿quines características tiene el temps A eso es muy importante, porque el TEMS. perdóname porque aquí está eh, ahora. ¿Qué características tiene el temps? Claro, eh, aquí el TEMS eh, pasa y pasa para tu tom, ¿no? Eh, eh, realmente lo que cuenta es lo que se ha finalizado y el seu valor. Multas vagadas no conta que en pustat multas horas, sino realmente el valor que te de lo que en finalizado. Eh, S'han fet estudios que demuestran que normalmente la IEM per de 3 a 4 horas al día de manera involuntaria, sobre todo para no planificar ser excesivamente perfeccionista o por no priorizar. Eh, Muchas vegades en trobem que nunca acabamos una, una tarea, nunca la acabamos de acabar. Es no? como, eh, no falta una mica mes, voy que sigui una mica mejor, y sobre todo por no priorizar, por no, no tener claros criterios de priorizar. La pérdida de tems depende de la importancia que le donem nosotros al tems. Y, sobre todo, también es muy importante que un buen nivel de cumplimiento solamente se mitjançant mediante una buena autogestión y administración del TEMS. Finalmente, eh, autogestionarnos eh, para aprovechar el TEMS es eh, hacernos la pregunta de cuál es la mejor manera de aprovechar minut. minuto. Porque normalmente, cuando estemos planificando o cuando estemos en eh, una estona que no tenemos res a fer, el que femés agafar lo que més han satisfat i moltes vegades no és lo més relevant. Eh, Mol de entre establir prioritats i aquí me m'agradaria explicar-vos un conta que segurament coneixereu -se i que i eh, que és molt important, no? Perquè eh, finalment les prioritats les posa y me agradaría, hacer una reflexión a això, no un mes a las piedras grandes de nuestra vida, sino también a las piedras grandes de la nuestra feina. ¿no? Y aquí sí que me agradaría que Pugeshu agafar un foli y un papel y escri... escribió en el papel las cuatro o cinco cosas que son más importantes para vosotros a la vostra vida. ¿Sí? Hace un papel. Hace un boli y pude escribir las cuatro o cinco cosas que son más importantes, más prioritarias a la vuestra vida. ¿Sí? Esteu ahí? ¿Chat? Molven. Entonces, Mireu, os explicaré un contado. Una vegada un, un profesor de universidad volia explicar a sus alumnas que, que la importancia de, del TEMS. Y les va a decir que pusiesen las cinco cosas más importantes a la seva vida. Y no? Ayaboras va a agarrar un pote de cristal y va a pusar un munt de piedras grossas al pote de cristal. Y no? llavores les va a hacer la pregunta: eh, ¿Cabe algo más en este pote de cristal? ¿Y sabéis cuál fue la, la respuesta de, de la audiencia? No, claro, eh, está, está todo lleno, ¿no? Está, ¿Cabe algo más? Sí, ¿no? Y al conexión. ahora, ¿qué pasó? Eh, pues que cogió, eh, cogió unas piedras más pequeñas y las volvió a meter en el pote, ¿no? Y entonces eh, les volví a hacer la misma pregunta. ¿Cabe algo más en el pote? Y entonces los alumnos dijeron, no, ahora sí que realmente está lleno, ¿no? Ya no se puede meter nada más, ¿no? Y realmente volvió a coger eh, eh, de nuevo arena y les hizo la misma pregunta. Y de nuevo cogió agua y les hizo la misma pregunta. De manera que eh, al final les hizo, ¿qué habéis aprendido de esto, no? Y entonces un alumno dijo, bueno, pues que no importa eh, la cantidad de trabajo que hayas hecho, ¿no? la cantidad de, de cosas que hayas hecho en el día, que siempre puedes meter algo más. ¿no? Y el, el profesor les dijo, realmente eso puede ser una moraleja de este cuento, pero lo más importante es que si tú no metes primero en tu trabajo, en tu vida, lo que es prioritario, después lo otro no cabrá, porque si nosotros metemos eh, primero la gravilla o la arena o, o, o el agua, Después no podremos meter lo que es importante, ¿vale? Entonces a mí me gustaría que vosotros me, me, me, me dijeseis por el chat qué es lo más importante eh, para vosotros, qué cinco cosas habéis escrito en ese papel, qué, cuáles son las cinco cosas más muy bien. Veo que estáis escribiendo, perfecto. Este chat así pequeñito porque el otro día estábamos más nos permite muy bien. Salud, familia, amigos la teva filla, seca la parella, la familia, la feina, el amics, la familia, la salud, el amor, la felicidad, a qué no contest dará ansa ha, ha recordar lo que veritablemente es importante, ¿no? Porque fíjese, nos ha transportado un monte de temps en cursos de productividad, de gestión de del de de, de, de, de temps y veíamos que si la gente no te claridad amb això y es congruente a con mí Después la feina no, no, no está bien, no está bien la feina, ¿no? Porque, tot, bueno, son personas, eh, son seres integrales y si estén mal en un hábito de nuestra vida, lo que ocurre es que lo llevamos también al trabajo. Por lo tanto, eh, tenemos que tener tiempo de calidad y todo esto que vamos a decir hoy, todo eso que diremos hoy de planificación, de organisa, de organización, el próximo día también de cuidar el teo estado danim que las piedras grosas de la teva vida estiguin molt millor si tu a la feina estás organitzat i estás en el màxim rendiment. Gràcies, moltes gràcies per col·laborar, porque fa que que això sigui molt més Per Partan, quines son les prioritats de la teva vida, no? Y he posat la salut, la família, mix, defensar alguna causa, portar terma, alguna cosa que te importa molt. Esa és es la realitat. Mirad, eh, diuen que a la oficina se ve, de, se ve de todo, ¿no? Se ven los prolígitos obsesivos que anotan todo en su agenda, se ven los ultra tecnológicos que organizan todo en su iPhone y después estamos los normales, los, los hombres y las mujeres post ¿no? Qué perfil son. Bueno, sabes una mica de todo, pero... Mirad, eh, me agradaría explicar vos a yo, que eso es muy importante, ¿no? ¿Qué eh, Agenda positiva. Judith. Tipos de sistemas de gestión. Mirad, ya eh, la... gen que en un mes eh, se queda en la primera generación, recordatorios y simples notas. Bueno, a yo ya es una primera, un primer sistema de gestión que es mío que no ferré por supuesto. La segunda es una mica de planificación, una mica de programa de actividades y registra de citas, ¿vale? A no es una mica, una mica mío. Por despres tenim el tercer sistema de gestión que eh, es basa en una mica mes, una mica mes, ¿no? Planificación, fixación de prioridades y tení una mica mes de control, ¿vale? Sería un, un sistema de actividades que unifica valores, unifica prioridades y la visión de la teba feina. No? Clar, si tú estás ahí, tienes la sensación de estar alineado realmente a lo que se te está demandando de la feina, a los tus valores y el valor de la organización y también eh, prioridades eh, millor. Eh, Voy a compartir amb vosaltres esta eh, aquesta gràfica perquè això per mi és una de les coses més importants que avui volen comunicar. El tema de el temps i el rendiment. Eh, mirar, normalment quan eh, quan estem treballant eh, i, i obrim el chiringuito, y no? i molt més a casa, no? quan estem teletrabajando, entonces, eh, doncs, bueno, nosaltres eh l'ordinador ans eh, preparem els documents, ans el móvil, no, deixem tot, eh, tot una mica preparat, eh, comencem a, a, yo qué sé, donc, por ejemplo hacer un informe importante y entonces desde que comencem, fins que eh, alcancem un, un rendimiento bueno, un, una acción de trabajo elevada, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que eh, pasa un TEMS, un TEMS que puede ser de 10 a 15 minutos, ¿vale? Más o menos. Y claro, a qué acción de trabajo, a qué punto, este punto alto, dijéramos que eh, lo que ocurre es que tú te notas que eh, estás muy fluido, ¿no? Estás muy fluido, estás muy eficiente, eh, el, el trabajo sale muy rápido, ¿no? Y estás como muy centrado y sientes que estás eh, eh, 100% por la feina que estás fe, ¿no? Y que, y que, y que vas como rápido, ¿no? Vas como rápido. Claro, en este mismo momento, imaginaros que, raca, hay una introducción, ¿sí? Hay una interrupción, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando hay una interrupción? Cuando abrimos la puerta a una interrupción que puede ser un WhatsApp que me han enviado, una, un, un email, el ruidito de que me entra no sé qué por, por el ordenador, eh, eh, yo qué sé, 3.000 cosas que tengo en la tabla y que me despistan, una interrupción, un pensamiento que me acabo de acordar de algo, ostras, no me acuerdo, ¿no? Sí, y de repente abro la puerta a una interrupción. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nuestra acción de trabajo, nuestro rendimiento, baja a cero y lo que ocurre es que el tiempo que yo tengo después para tener esta acción de trabajo normalmente no es este 10 15 minutos, sino que lo que ocurre es que suele ser mucho más y normalmente yo no llego a este pico de alto rendimiento y lo que ocurre es que o abandono la tarea que estoy realizando o en ocasiones me desespero y digo, ostras, no llego, no llego. Y abandono el trabajo. ¿A alguien le ha pasado esto? A ti te pasa su Ah, vale, verdad, eres tú. ¿Sí? ¿A alguien le pasa esto? ¿Os reconocéis en esto? ¿Sí? ¿Sí? A menudo. Ok. Molve, molve. ¿A qué días a mes el WhatsApp no, no para? No especialmente. Ok. Ok, ok. Exacto, exacto. Partan el precio que tiene una interrupción. Eh, es una pasada porque eh, luego nos entra como una especie de desesperación. Por eso luego pienso que, por eso creo que eh, es muy importante eh, el hecho de eh, tomarnos momentos burbuja de los que luego hablaremos, ¿sí? Claro, depende de la tasca, pero normalmente ya, en aquel este contexto de no que, que estén visquem de, de, de la nueva situación y a mes a mes eh, todas las cosas y las informaciones que ens arriban al CAP, ens fan eh, despistar, ¿Vale? Ok. Vale. Mirá, eh, ya un otro concepto para mí muy importante, eh, eh, que eh, es... Eh, ¿Cuál es tu pico de rendimiento? ¿Sí? ¿Cuál es tu pico de rendimiento a lo largo del día? Hay gente que es... Eh, hay gente que es más eh, musol y hay gente que es más eh, alondra, que es más alosa, ¿no? Es a di. Y a jen, que eh, a, te, eh, su alto rendimiento está como más despejado, como, como la mente más despierta, eh, más a... a a la tarde o a la nit no y es en en aquellos momentos en que aquellas personas que son más musols eh, pueden hacer tareas de alto rendimiento y luego está el el tipo salondra yo soy más salondra que cuando en salchaquem tengo mucha energía y eh, yo en, en aquel momento del matí eh, es on me me he de tareas de alto rendimiento de alta concentración y a eso es muy importante a eso es muy importante respetarlo porque si no lo respetamos Alosa total, alosa, alosa. Sí, sí, sí. Cuando son, claro, hay que respetar. Porque si nosotros teníamos tareas en las que teníamos que concentrarnos y teníamos alta, alta, alto rendimiento, eh, nos han de respetar de hecho en estas horas. Porque si no lo respetamos, lo que pasa, al menos lo que a mí me pasa y veis que le pasa a la gente que ayudemos, es que eh, necesitas como mes temps y tienes la sensación de que no estás fluyendo, ¿no? Para tan es eh, importante respecto a eso, sí, muchas losas, ¿no? Ven, para aquí, sí, sí, sí, sí, eso es importante. Eh, y una otra cosa muy importante para tan sería cómo gestionem las interrupciones, porque yo te un preu como como en muy elevad. ¿Cómo gestionem las interrupciones? Mirar. Eh, eh, volem explicar el concepto de lupa, porque cuando una persona está en aquel este momento de concentración, en aquel este momento de rendimiento, tiene un efecto lupa, ¿no? Y el efecto lupa sabemos que la lupa es capaz de encender un foc en el papel si eh, puede captar la luz, la luz del sol en un y convergirla en un solpul, ¿no? Eso es lo que fa el rendimiento. Si nosotros, eh, de alguna manera, nos eh, eh, de todo lo que está pasando durante uns, uns, un, un tiempo y somos capaces de estar en lo que estem, sin interrupciones, podemos tener aquest momento lupa. Y amb yo también os volem explicar eh, el concepto de bombolla, ¿no? Nosotros diem eh, el momento bombolla, los aquellos momentos del día en que podemos estar aïllats de sorolls, aïllats de eh, interrupciones, de WhatsApps, de, eh, de correos, esa di eh, almenys un moment al menos un momento al día, o eh, si no podemos un momento al día, eh, tendrían que tener dos o tres momentos a la semana. tener momentos Bumboya. Mirad, el momento Bumboya para que Sur TV sería avisar a la gente que hayas de avisar de que vas a estar un momento sense el móvil o sense contestar trucadas, o al menos eh, eh, las trucadas desviadas. O avisar que vas a estar una hora y que tú has de el momento del día que pots escollir aquel momento mío. Eh, aquel momento moment bombolla ha de ser mínimo de una hora a dos, para eh, que se ha comprobado que desde que tú te posas a hacer una, una tarea, si es que alcanzas ese momento de rendimiento, es eh, muy importante. Bueno, pasa un TEMS, ¿no? Partan, seguramente cuando estás eh, a la media hora o tres cuartos es cuando, cuando estás en el teu pico, pico de al rendimiento. Stopa las entradas e intenta el, eh, ¿vale? eh, el máximo de silencio, ¿vale? Intenta el máximo de silencio. A partir de ahora lo haré porque estoy saturada del móvil. Mirar... Eh, eh, es lo que os digo a mes a mes cuando escuten yo os diría que no me eh, tenía el, el, el no, de, de tomar prender la decisión de decir, de eh, mira no estica atenta al móvil sino usarlo en silencio y realmente desconectar porque si estén mirando ya la atención se va cap a, cap a una otra costad y mirar está comprobado que el ser humano posa atención eh, a aquello que veo, a aquello que, que, que, que escolta no. Por tanto, eh, no podemos tener la mateixa eficiencia si este, si tenemos eh, la atención dispersada. Las donas tampoco, ¿vale? Las donas tampoco. <ríe> es un tema del ser humano, ¿no? Muy bien. Continuemos una mica más. En em costa trubarlo, pero per mí mateixa costa fes el pas del tancament. Sí, es veritat, es veritat, es veritat. Costa, costa y costa mal. Pero si vuelven tener la mente clara y avanzar, es una de las cosas más importantes. Mira, no només el WhatsApp. También los correos, porque eh, cuando me estoy en tenía el ordenador Y allá ahora se avisa de que está entrando un correo. Tenía igual plataformas obertas y me escuchando que se están arriban mis hachas. Allá y ya molta tentación de ganarnos de a, a buscar a que está, a que está, que mis no Ok. Molt bé. Mira, la gestión de las interrupciones. Eh, Pudem decir que no definitivamente cuando tenemos una entrada de algo, de, un, de una llamada de teléfono, de algo que nos están demandando? Directamente podemos decir que no, ¿vale? porque no es algo que en ese momento podemos abrir o simplemente no está dentro de, nuestra, de, nuestra, de nuestro ámbito de trabajo. Eh, podem eh, decir que sí, pero para Negociar o incluso delegar, si pueden delegar, ¿no? Eh, y podemos, finalmente, ¿no? Que no nos queda más remedio, di que sí, ¿no? Pero arriban a acción. El problema es que eh, el problema que tenemos es que normalmente eh, no puse este maquet semáforo acá. No puse este maquet semáforo. Es decir, en usar atrás, y todo lo que va a entrar lo han hecho ¿no? Partan. Una buena, práctica, una buena práctica que podían hacer sería que eh, en cuanto tenemos una entrada, plantearnos a qué se cuidado, a eso de quién culo es. Es culo vermelho, es culo bro, es culo o es culo ver, ¿no? Tanto, es muy importante eh, al menos plantearnos ¿no? Ok. A ver, ¿sí? Uh, ahora no sé si hay alguna... Berta, un momento. Es que creo que ya, un, ya está ven algún, algún problema de eso. Un por favor. A mí no me está arriba ningún problema de eso. Resca ya yo un buen a nivel de chat que podríamos comentar una mica más pero la resta muy bien. Vale. Eh, sí, yo te estoy escribiendo ahora algo porque creo que está pasando algo. Vale, te lo, te lo envío porque creo que, creo que está pasando algo. Vale, ahora seguimos. Ok, sí, se va. Vale, perfecto, gracias. Vale, mirad, eh, os hemos preparado un, un criterio para poder priorizar, porque una de las cosas que nos pasa es que a apagadas eh, tenéis molta feina, ven, ven en muchas cosas y, y no saben priorizar, y el método de priorización. U, u, u sentiu i u, u bé. vale, vale, está teniendo una mica de veu, vale, perfecta, ahora está bé, ¿no? Perfecta, ok. Allá, eh, es muy importante tener un, un, bueno, un, un hábito o, o un método para priorizar, porque apagadas el que FEM es que no prioricen para lo más relevante, sino para lo que me ensagrada agrada. Igual, has truca una persona de la feina que en Skaumol ve y Dios, ostras, mira, nos agafaré el móvil y hablarán bella, ¿no? En contas, en contas de, eh, ostras, tengo muchas ganas de hablar que esta persona, pero si ahora acepto a que esta interrupción, el, mi rendimiento bajará abajo y mm, mm, después será muy difícil recuperarlo. Mirar, entonces. Eh, eh, Algunas preguntas que han podem fer, ehm, eh, nosaltres les hem posat aquí en aquest mètode que, que ens hem inventat, però que eh, pot ser molt valuós. La primera eh, cosa que ens hem de, de demanar, que ens hem de preguntar és eh, los objectius, ¿vale? De què se trata concretament aquesta aquesta interrupció que he tingut o aquest pensament que me ve la, que me ve al cap, eh, de què es trata concretament? La segunda pregunta que me de fe es, es eh, la R de relevancia. ¿Es relevante yo? ¿Ay yo es relevante? ¿O puedo contestarlo de aquí una zona o incluso dama? ¿Vale? La, la, la, la, la tercera pregunta que me que de fe es en cuanto resultats. resultado. ¿Quién ha relacionado? sobre mis objetivos, sobre lo que se espera de mí, a que esta interrupción o a esta cosa que acaba de entrar a la nueva feina en aquellos momentos. Y la cuarta cosa es una cosa muy importante, que es, ¿qué pasaría a esta semana si yo no facts res? ¿Qué consecuencias, qué costos tendrá para mí? para el mes Companies, para otros departaments, para el mes clients esters e interns, si realmente yo avui no fats res de show que han tratado a la meva feina, Y no? finalmente, perdoneo porque estaba preparada la, la presentación para hacerla de una otra manera, eh, si yo no sé la prioridad, aquí podría podría preguntar a qué está prioridad, ¿no? Lo que, lo, que, lo que no pueden hacer es eh, quedarnos en la contestación. ¿no? Partan, el método ahorca rápidamente en spermer, eh, situar una entrada que nos vingui en Svingi a un job de prioridad o de hacerlo en segundo plano o incluso mañana o incluso de aquí una semana. ¿no? Mole, seguimos. Ah, y ahora, perdonar porque tenemos que pasar esta diapo vale ok eh, claro normalmente lo que nos pasa es que eh, eh, cuando hablamos de prioridad cuando hablamos de de, de planificar eh, nos excusas han saboteado unos otras materias no y dicen bueno mira sabes qué pasa que yo ya tengo pensado el que el que de hacer, y no me, fa, no me no me no me calce una lista també el que pensem es eh, ostras planificar es una técnica una tasca molt complicada y exigeix molt de, del meu temps la tercera cosa que a veces pensemos es faria que me sentís eh, pressionat y en produiría molt stress m'agrada m'agrada viure sense si estar eh, sumets eh, a unas reglas y a un horari ¿no? eh, també es important eh, que abagadas lo que pensé es la programación no em permet que haya flexibilidad ni tampoco que haya eh, espontaneidad. Una otra excusa que expusé es, mira, el suraris y las listas de, de cosas per fer no son para mí. A mí me agrada, bueno, mira, eh, pues nafe, ¿no? Y eh, abagadas también el que pensé en em molesta estar siempre pendent de las eh, que he de resoldra, ¿no? Eh, y bueno, ya no puke estable un horario, no un horario, pero em resulta imposible cumplirlo, ¿no? Porque siempre surge alguna cosa que interferéis, ¿no? Bueno, son excusas que ansanan empusan y que ens, nos impiden planificar y organizar, ¿no? Eh, Exactamente, el fet de tener una lista ya es una planificación. Molve Sonia, es así. Profesausa, eh, justamente tener una planificación y mes a mes avui en el entorno en el que estrubemos es muy importante. ¿Por qué? Porque sabéis que, eh, que tener una lista de tareas que planificar aporta muchos beneficios al nuestro cer al, al cervell. En Sachaquem eh, y, y, y, y parece el día de la marmota, ¿no? Otra vez en casa, otra vez en el mismo entorno, no cojo el bus, no voy a la calle, ¿no? Y se habla el día de la marmota, ¿no? Eh, yo soy de agenda flexible, en programa cosas, pero las apunto en un post-it y para nada acaba de día si cal. Para nada cambian de día y si cal. Ok, después murémos una mica con algún tips que os pueda ayudar, ¿vale? Eh, mira, y eh, para eso me agradaría explicaros un conta, un conta que te habeura me show, porque la gent a vegades yo es que yo no voy a planificar, porque planifico y después me surtan cosas nuevas. Yo también paso en detenir de todo controlar porque si no lo que nos pasa es que hago eh, la primera cosa que tenim en vez de trabajar eh, de treballar una manera organizada y tení sensación de control, porque mira, lo más importante, Montserrat y Judith es Tení sensación de control, porque eso me, me dona PAU y a abonas la feina mío. Eh, es importante eh, afilar la sierra, ¿no? Eh, vale, ok. Berta, ok, está todo bien. Vale, molve. Eh, Mirad, eh, dicen que hay un, un concurso de leñadores en la frontera de Estados Unidos con Canadá y cada año lleva ganando el mismo leñador, ¿no? Cada año eh, gana el mismo leñador porque se ve que es un tío muy fuerte, que tiene mucha experiencia. Pero este año eh, se ha quedado finalista también un chico más joven que ha ganado también en otros concursos a lo largo de, del país. Bueno, empieza el concurso y los dos empiezan a cortar árboles al mismo tiempo. Y se oye a uno y a otro lado, clac, clac, clac. Pero de repente el chico joven escucha al otro lado... Que el, el leñador más eh, veterano se para. El chico joven dice, ostras, esta es la mía, Estoy, eh, voy a darle más fuerte porque se ha parado a descansar. Y eso ocurre varias veces. El, el, el, el leñador veterano se para y el chico coja, el chico, eh, el chico joven eh, le da más rápido a, a la sierra para cortar más árboles. Acaba el concurso y ¿cuál es la sorpresa del chico joven? que ve que el leñador veterano ha cortado muchos más árboles que él, ¿no? Entonces piensa, ostras, esto ha sido tongo, porque este hombre se ha parado por lo menos cuatro o cinco veces a descansar. Pero claro, lo que estaba ocurriendo es que el leñador más veterano estaba afilando el hacha y por eso finalmente pudo cortar más árboles, ¿no? Entonces, estos momentos de planificación, estos momentos de organización, lo que nos permiten es justamente eso, afilar el hacha, afilar el hacha y es como decir, bueno, me quiero ir a París y no puedo poner gasolina, ¿no? Por lo tanto, eh, el hecho de planificarnos y organizarnos va a ser vital y mucho más ahora porque estamos en un entorno que es eh, nuevo para nosotros, ¿no? Ok. Mirad, este, esto es eh, también de mucha relevancia. ¿Qué fe las entradas mira no ya gaire más opciones que estás y ahora voy que esté mola tens porque no ya caigan más opciones a mí yo que está que estén que estén bien mira eh, te entra algo no por ejemplo pues yo que sé te entra un mail no bueno es un mail de información y ya está ya lo sé para tan no requiere de capa acción. no tengo ni que guardar ninguna ningún archivo ni requiere de ninguna acción, ni tampoco tengo que agendar nada, simplemente es una respuesta a algo que me han dado. Muy bien, pues, a la papelera, ¿vale? No tengo por qué guardar el mail o no tengo por qué guardar ese papel o esa información. Ya la sé, pero la tengo que iniciar más adelante. Es es es una información que me arriba o un proyecto no que me arriba, pero eh, la activaré mes andaban a qué concepto nos saldrás nevera, ¿no? Això és eh, bueno para usar en la leyenda un avis de pusar en marcha algún proyecto en una determinada data. Ahora yo recibo una información, un email o una trucada de teléfono, de teléfono, y he de archivar aquesta información. ¿vale? La otra opción es que me avisen de algo y això recrèix una acción que no sé cuál la haré, partanla a punto en la meva lista de tareas, ¿vale? O puede ser algo que sea temps venut ¿vale? Que nos diez temps venut ¿A, a qué referéis, eso A yo referéis a una cita, una reunión, ahora bueno, ahora en la vuestra agenda, ¿no? De las nueve y media a las diez y media eh, hay una, una franja que está cerrada y que estem temps venut, ¿vale? Y no ya ha gaire més eh, opcions. están M'estan que no escolto res, igual si pujes una mica al saltaveus, eh, o alguna cosa que estará passant, ¿vale? Mirad, per tancar les recomanacions generals, porque deixarem eh, uns minuts per uns minuts per, per pregunta, si teniu, recomanaris recomanacions generals en cuanto a la importante mira feste un yo a la teva casa eh, si puedo ser una habitación perfecta saben que, que todos tenemos eh, eh, el tienen que feder horas el nuestra la nuestra parella también necesita un spy. para si no puedo ser una habitación eh, en la cual te puguis allá sí que sería recomanable que tú fes un yo a, a, a la teva casa que sigue el yo oficina que diem, ¿no? Es muy importante mantenerlo ordenado, porque ahora vi que veo a esta foto. ¿Qué os provoca a esta foto? El <laughs> yo que este voy a escribir, ¿no? Así a primera vista, ¿quién son las sensaciones? ¿Quiénes son los sentimientos, no? Angosia, agobio, distorsión, desordra, estrés, terror. <risa> ¡Qué horror! no imaginaos, acheca... no que os ha por, la... por para el matí y aneo al vostro lloc de trabajo y os truveo yo, ¿no? ¿No? ahora que os truveo yo. Así de buenas a primeras que os provoca. Pocas ganas de trabajar, claro. mole mole Ganas de trabajar. Certa Fredo, sí. Bueno, después faltaría una foto de la familia, ¿no? Ok. Sí, pero es para que vea la diferencia y, y también para que vea que comencé a trabajar, volve, vuelve comencé a trabajar, ordra, una amiga de, de Fredo, pero me yo, mis ganas de pulsarme. inspiración, ok. Mirar, eh, lo que está claro es que... Nosotros, ¿no? Al ser humanos, son seres, seres visuales. Y lo primero, me <risas> falta la piel de plata, ¿no, Ángel? Sí, sí, sí. Aquí está la piel de plátano, ¿la Está aquí. <risas> Mirar, son seres visuales. Allá, Si nosotros comencemos la jornada de esta manera, pasan una serie de cosas en el nuestro cos y en la nuestra men. Y si comencemos la jornada de esta manera, pasan una otra serie de cosas, ¿no? Ok. partan es muy importante el orden, no solamente en, y eh, cada escue, eh, pusará el seu Spy con bulgui pero ha de ser un Spy inspirador, ha, ha de ser un Spy ordenado. Y mirar, para... Eh, para eh, Provocar el efecto lupa que de ella que eh, es mi yo tan paradeta cuando acabe eh, la feina y puse eh, una continuo aquí. Yo me puse es lo que hoy iba a empezar a hacer, de manera que ya mi mente va dirigida a lo que yo voy a hacer primero cuando. Eh, cuando comence la meva jornada laboral. Y la resta no ya res. ¿Por qué? Porque la meva atención, se irá capa aquí. ¿Vale? Y molt mes, si yo ahí, cuando va a estancar la paradeta, un bat está ya ja preparado y a la meva men está orientada capa la feina que haré. También es muy importante que eh, el tema de la ergonomía sabéis que este mol de ratu hace good es importante eh, que cada hora hagamos chequeo se estiremos sé que he eh, hecho eh, algo de mindfulness es importante que apliqueu a estas a estas técnicas de respiración de movimiento del cos el cos ubureme el último día el último día hablaré de, de, la, de la, del del del cuerpo de la mente y de las emociones y veremos la importancia que tiene el movimiento ¿verdad? y también es importante que mantenemos los y hábitos que cuando a la feina físicamente, es a que eh, a la matesa o, o, o a, al multán de la mateixa ahora ens duchem, eh, desayunem, eh, no ya vayamos ya con la, el pijama y la bata a abrir el ordenador, es decir, mantinguem, a, porque eh, engañemos, engañamos un poquito a nuestro cerebro eh, y ya se pone en disposición de trabajo, ¿vale?, es decir, eh, si estamos eh, si en la cama sin hacer, bueno, cada uno que haga en la cama, que haga lo que quiera, ¿no? Pero es como, lo dejamos todo listo como cuando nos vamos a trabajar, ¿no? Y ya nos ponemos, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Totalmente de acuerdo. Acostumo a hacer. Si va súper bien, eso mes tenía yo que necesitarás durante el día. Exacto, Judith. molve es Me, me agradan las aportaciones que estéis en porque me fa me fa seguir eh, la vuestra conversa. Mira, eh, el horario. El horario es muy importante. Mira, eh, una otra cosa muy importante es el tema de planificarte. ¿Vale? Es eh, lo que en DIT. Dedica un tiempo a planificar y a organizar el TEU, teu día a día y la TEVA semana. La recomendación sería que tú, cuando entras, ya, ja, Dios haga, tingue yo, tingue yo, vale. Tinc la meva llista de tareas. Qué es lo que yo hui eh, fare primer, ¿no? Yo fac el dit mes ahora que cuando anava la feina. <ríe> sí, porque claro, ahora lo estás viendo y te, y te hace todavía dices, lo ves cuando te vas a la feina, ¿no lo ves, no? <ríe> yo también, volve, volve, yo está volviendo. <ríe> es importante verse el dit, volve. Pero mirar, también es importante lo que en dit, ¿no? Eh, Tení un sabitz, ¿vale? Eh, no es sano no es sano eh, que cada día ubri el ordenador a las web del matí y no lo tanquen y que a las de de la nit turnemos una otra a show spot de una manera excepcional una de, sabemos que estos días están siguiendo una mica de locura no pero lo que eh, eh, esto es muy importante el ser humano chicos es eh, tiene ritmos Circadianos. ¿Qué significa tener eh, ritmos circadianos? Significa que los nuestros eh, sistemas corporales están mol activos eh, durante el día y más eh, aletargados durante la noche. Eso significa que eh, lo que necesita el nuestro cos y la nuestra men para dormir y yo es que ya haya una rutina. Es allí, que el cuerpo, que la mente, que el sol entre, si no, no tenemos posibilidad de sol, que pongamos mucha luz. Porque si no, hay una hay una sustancia que se llama melatonina que se genera cuando empieza a haber la oscuridad. Por tanto, intentar estar en una sala que haya luz o que si no tenéis luz pongáis luz artificial, eso ayuda a estar más despierto también. ¿sí? Y sobre todo, establecer una rutina de entrada y de surtida. Y que, que intenteo que cada día, o si no cada día, casi cada día, sigui la matella. eso es muy importante. Ángel, ¿tú te fas el G? Ángel, <ríe> gracias. ¿Te fas el G tú? vuelve eh, También es importante eh, no allargar mes de 8 horas la jornada. Mira, eh, se han fet muchos estudios en cuanto al eh, rendimiento de, de, de las horas, de allargar de, de, de, de tenir 5 horas de trabajo. Sabeu que se han hecho muchos, muchos, muchos estudios. Esto no ha cambiado, no, Ángel. tú no te la cama y no te la farás dos muy bien. <laughs> está muy bien. Y lo que se ha comprobado es que alargar la jornada, mes de 8 horas, esta alargament no fa que la gent tingui més rendiment. Es a dir, normalment el rendiment sol ser més baix y la gent acaba agotada. Partan, no significa trabajar més, sino que las horas que estén trabajando siguen més productius, tinguen moments de alt rendiment. Eh, y luego también es muy importante, porque a Casa y Molta gente está sola y pese a que se estén comunicando por las redes, tal, eh, lo que sería importante sería que a aquellos petis descans que nosotros recumenem, recumenem, eh, eh, por ejemplo, a Mitch matí, dons pues, 15 minutos, pues igual que si a la oficina, ¿no? 15 minutos te fas un café o haces un, una parada, te estiras, respiras trucas algo para socializarte una amiga, eh, a, a mi día parar unos 45 minutos, pero parar, no comer delante del ordenador porque si no, no desconectas, y después a la tarde un matés, ¿no? Si estás fins a las 5 o a fins a las 6, entonces también 10 de un minuto de de veo una mica de igual de fe algún WhatsApp, ¿vale? y durante la resta, entonces eh, tenía apagate las redes, ¿no? Y es muy importante también lo que he dicho, ¿no? de cuidar cuidar el teucos, eh, estirarte, caminar, ya sabemos que estamos en un entorno que, bueno, las casas son, son como son, ¿no? ojalá la gente tenga muchas terrazas, yo tengo una terraza muy pequeñita, pero de vez en cuando salir, coger aire, ¿no? que nos dé un poquito el sol y estirarnos y todo esto eh, nos puede ayudar muchísimo. Y después está todo el tema de organizarnos, ¿vale? Eh, que te abura en eh, mira, si yo tengo una lista de tascas que está fuera de la MEBAMEN, a un papel o a un ya mi cabeza no está pendiente de eso, ¿vale? Acordaos sobre todo de la agenda. En la agenda solo tiempo vendido. ¿Y por qué tiempo vendido? Porque si nosotros pusemos a la agenda tascas, lo que ocurre es que Ahí yo pensaba que a wi haría no sé qué y resulta que no, me ha, ha entrado una cosa que es me relevante y lo que había puesto en la agenda como acción no uface. ¿Y qué pasa? Que lo paso a Dama. Dama resulta que tampoco lo pufe y lo tengo que pasar a la otra, a la otra, a la otra. Y yo te el riesgo, primero de que ostras, de insatisfacción porque pienso ostras, no uface mai y después de que es perdi. En algún día de la agenda y se mullidifé a que esta tasca. Partan la, la nuestra la, la nuestra recomendación es que la agenda no meses posin alguna vez y tems venut a bueno pues reunión citas etcétera. de recordarnos de endresar las entradas importante ahí yo, yo no me organizo sino que voy al momento error sí Patricia porque mira ir al momento te el risk que escullis a yo que me satisfacción, dona. No bajarás un sapo, ¿no? En parlat de los sapos, los sapos son aquellos, aquellos, eh, aquellas cosas que cuando las vemos, ¡ah! ¿No? O porque sabemos que es ah, un proyecto muy largo, o porque es muy farragos, o porque no, no, no, no nos apetece mucho, ¿no? O yo recomiendo un libro que eh, se titula eh, Tráguense ese sapo. Y en este libro. Incluso hay un vídeo por internet que, que también está muy bien que lo resume. Y en, este hombre que escribió este, este libro habla eh, de que lo primero que hemos de amb los sapos es eh, no, no eh, procrastinar, el mañinunca. ¿no? Es decir, cuando me aparte el sapo, más grande se hace y finalmente se va a convertir en un gran elefante. ¿no? Por lo tanto, cuidado con los sapos. Luego, muy importante también que tú puedas identificar. Eh, ya pasa, teni miallista y ya es de para deus segundos para reflexionar. Molve, sí, señor. Eh, Tenía momentos, Bumboya. Esa di. A mí me agradaría que de aquí al próximo día me expliqueu, yo estaré el sin qué día también que me expliqué eh, que he hecho algun canvi, que he eh, aplicat algun moment bomboia eh, al de la de la jornada o al menos tres vegades a la semana. ¿vale? Y en recordeuus de afilar la sierra, de planificar al al, al començament de la jornada o de al començament al començament de la semana. ¿vale? Entonces, eh, a mi me agradaría ya ja estamos ja finalizando. ¿Cómo andamos de tiempo, Berta? anem en son de Son 10.30 y... yo creo que en quedar máximo 5 minutos. Muy bien. Entonces, sí. ahora sí que me agradaría, con estas... Aquestes... El qué, Jordi? No sé si me has dicho algo, Jordi, yo no te he escuchado. Ah, no, no, que estem... sí, dos minutos, eh, que ya estén fuera de tiempo prácticamente. Vale, ahora me agradaría. Venga, entonces, en aquellos minutos, a amb, amb estas eh, 37 personas que me están escultando, me agradaría que me em digais a qué os vais a comprometer. De aquí al próximo día que nos veamos, para que me expliquéis cómo ha ido. Venga, yo voy. Ángel, tú hacerte la cama, ¿no? <ríe> Venga, dos minutos, no me para que me digais. Digueu... Para que a qué os buleo eh, comprometra. Moment bomboya. Molve, Judith. Molve. Moment bomboya. Genial. Venga, yo planificar la feina diaria. Molve. Adquirí una rutina, levantarme, vestirme y no encender el ordenador con el pijama. Muy bien, Nerea! Muy bien. Yo me comprometo a no ir en pijama y bata. Molve, Ángel! Agafar rutinas es importante, es importante. Hacerles pausas y no estar toda la jornada dando el ordinado. Sí, merced. porque si, le, si no el rendimiento no es el matés. Moment bomboya, molve, bé. molve, sesca, molve, molve. Priorizar estas casas, hace pautas. Genial, Lourdes, molve, bé. molve. Bé. Moment bomboya y femes pausas, genial. Entonces ya, ja, eh, Anem Tancán. A mí me agradaría que Upuseu, eh, porque mirar, a qué ratet, qué incumpartid, no va a cambiar vuestra vida, para nada, pero sí que lo cambiará las pequeñas acciones que Feu, eh, Abu mateix da ¿sí? Bueno, pues por la me va a pagar eh, Resmes. Muchas gracias por la vuestra atención. Espero que haya sido de, de, de utilidad para vosotras y que tingueu una buena jornada de teletrabajo. Muchas gracias, Marta, muchas Berta, y muchas gracias a todos por la vuestra participación. Eh, Sabéu que continuem en amb una nueva cápsula. Demá ya ja arrancaremos una cápsula más enfocada cap a temes TIC, eh, competències más digitales. Entraremos una mica en tips y recomendaciones que os pueden ayudar a ser más y a Microsoft 365, que son las reinas que tenéis igual al vuestro al trabajo. Vostre sí? Jordi, eh, me parece que se está cortando. Se está cortando, ah, no entonces, se te oye bien. Sí. sí. Doncs, bueno, en principio es el que estaba comentando. No sé si está ya una mica, pero si no sobretot comentar-vos això, eh? que demà continuem una nova sessió, us esperem a les 9:30 un altre cop. Eh, eh, treballarem les competències digitals Microsoft 365 i us acompanyarà la Maite El y i el Patricio Fernández en aquesta sesión. Ya ja un molt molt molt interessant, en petites simulacions de pantalla que farem, de cómo treballar en Teams, cómo trabajamos en OneDrive, la gestión documental, autoria de documents, Y eh? I aquest és el enfocament que li donarem les properes tres píndulas, I la última tornarem a recuperar a la Marta i a la Berta, que nos ajudaran doncs, a, a tancar aquest proceso eh, procés dissenyant el vostre pla, el vostre pla de treball. Entonces, ve eh, únicamente comentar que teniu una que enquesta activada, nos agradaria si nos pudiera fer una patita valoració que siempre nos ayuda a mejorar y donar sobre todo, también las gracias al Centro de Estudios Jurídicos por darnos la ocasión de poder eh, colaborar con ellos que esta iniciativa tan potent ve muchas gracias a todos y ens veiem demà a las 9.30.